¿Quién hizo esto? Quiero saber Mira cómo me dejaron la plantilla ¿Quién fue? ¿Vos hiciste esto? No, no Señor Le estoy hablando Le estoy hablando, señor ¿Usted hizo esto? Con que me dejas así Con la J una de cada lado Que ahora me mordí la plantilla también ¿Te gusta morder todos? Vos? ¿Eh? Vos sos cómplice de esto, ¿sabes?